Este documento fue creado originalmente para uso privado dentro de la división de protección para operaciones diversas, pero ahora ha sido desclasificado para uso general. Esto se debe al hecho de que los amnésicos se han vuelto mucho más utilizados dentro de la autoridad y sus diversos departamentos. Los amnésicos son agentes que afectan a la memoria y que la autoridad utiliza para controlar y suprimir información. El más común es el de la clase A, que se utiliza para el borrado básico de la memoria de las personas. Los amnésicos de las clases G, P, R y T son clases especiales, utilizadas para fines específicos. Clase A. Los amnésicos de clase A son la forma primaria y más básica de los amnésicos. Se administran mediante inyección, píldora o por vía intranasal y provocan un borrado inmediato y completo de la memoria reciente. El tiempo en que se borran los recuerdos depende de la dosis relativa. Hay tres grados de amnésicos de clase A. La dosis exacta de cada grado depende del peso del sujeto. Póngase en contacto con el jefe de investigación para obtener el índice de dosificación actualizado de la clase A. Clase A-1 Los amnésicos de clase A-1 provocan la pérdida completa de todos los recuerdos formados en las 2 a 6 horas anteriores. Esta clase es muy estable. La posibilidad de que se produzcan efectos secundarios no deseados es prácticamente insignificante, salvo en raras circunstancias. Clase A-2 Los amnésicos de clase A-2 provocan la pérdida completa de todos los recuerdos formados en las 10 a 20 horas anteriores. El uso repetido de la clase A-2 puede provocar paranoia leve y, en casos extremos, psicosis y comportamiento esquizofrénico. Clase A-3 Los amnésicos de la clase A-3 son los menos utilizados de la clase A. Causan la pérdida completa de todos los recuerdos formados en los 5 a 8 días anteriores. Los amnésicos de la clase A-3 son poco fiables en su eficacia y a menudo no funcionan. Suelen causar un traumatismo duradero. Los amnésicos de la clase A-3 solo deben utilizarse en determinados casos. Clase A-X Cualquier dosis superior a la clase A-3 se denomina grado A-X. Los amnésicos de clase A-X son increíblemente inestables y para la mayoría de los propósitos como amnésicos son inútiles. Clases de especialidad Clasificación Clase G Clasificadores Descripción los amnésicos de clase G, también conocidos como gasificadores, son una iteración previa de los amnésicos de clase A, inicialmente descartados por estar desaparecidos. Recientemente fueron revitalizados para su uso en casos específicos. Causan una alteración permanente de la memoria. Pueden ser administrados en forma de gas, inyección o por ingestión. Los gasificadores constan de dos subconjuntos, los gasificadores de grado 1, G-1, y los gasificadores de grado 2, G-2, basados en la potencia. Clasificación, clase G-1. Descripción. Los gasificadores de grado 1 afectan hasta 3 días antes de su uso y causan una leve alteración de la memoria. Por ejemplo, un sujeto puede recordar que llevaba una camisa de diferente color el día anterior. El sujeto puede entrar en conflicto cuando se le presentan pruebas de que su memoria es falsa, o cuando otra persona o personas dan un relato contradictorio. Los gasificadores de grado 1 suelen provocar dudas sobre la capacidad de recordar acontecimientos recientes y paranoia de que los conocidos les están engañando. Estos efectos pueden aumentar con dosis repetidas. Clasificación Clase G-2 Descripción Los clasificadores de grado 2 afectan hasta 3 meses antes del uso y causan una alteración de la memoria de moderada a extrema. Los sujetos suelen experimentar alteraciones importantes en los recuerdos de experiencias significativas o incluso recuerdos completamente inventados de eventos que, en realidad, nunca ocurrieron. Los sujetos de los gasificadores de grado 2 suelen entrar en un estado extremo de paranoia y delirio, llegando en muchos casos al suicidio. Las dosis repetidas de gasificadores de grado 2 han causado la locura completa en casi todos los casos probados. Clasificación Clase G-3 Descripción: Los gasificadores de grado 3 son amnésicos de baja dosis y bajo impacto que están diseñados para ser administrados repetidamente por el personal del TRE. TRATAMIENTO DE REACONDICIONAMIENTO ESPECIALIZADO Los amnésicos G 3 son más eficaces cuando se aplican en el transcurso de varios días o semanas, dependiendo del grado de alteración de la memoria que se desee. Aunque técnicamente son capaces de reescribir la memoria de toda una vida, si se les da el tiempo suficiente, este procedimiento dejaría a la víctima muy inestable. Nota del pie. Goodwell, Barnes. Aplicación teórica de la administración extensiva de clase G, autoridad 2006, o potencialmente comatosa, lo que significa que los G-3 solo suelen utilizarse durante un periodo de entre dos meses y un año. Hay que tener en cuenta que los clasificadores solo afectan a los recuerdos previos a su utilización. No afectan de ninguna manera a los recuerdos formados a partir de experiencias en curso. Clasificación Clase P Amnésicos Proactivos Descripción Los amnésicos de clase P constan de dos componentes, el agente primario P-1 el agente secundario P-2 En primer lugar, el agente primario se inyecta en un sujeto y permanece inactivo hasta que se inyecta el agente secundario, momento en el que el sujeto perderá repentinamente todos los recuerdos formados en el intervalo de tiempo que va desde el momento de la inyección P-1 hasta el momento de la inyección P-2. Los amnésicos proactivos solo pueden administrarse mediante inyección. Si un sujeto no se inyecta con el agente secundario antes de aproximadamente dos meses después de ser inyectado con el agente primario, el agente primario se volverá inestable. En ese momento puede activarse por sí mismo o volverse inerte. Clasificación Clase R amnésicos a distancia. Descripción. Los amnésicos de clase R, también conocidos como amnésicos remotos, son el término general utilizado para describir los peligros cognitivos y los peligros informativos que han sido convertidos en armas por la autoridad para su uso en la amnistización de personas sin necesidad de contacto directo o para amnistizar a grandes grupos en masa, cuando se aplican varias veces al mismo individuo, los amnésicos a distancia tienden a causar alucinaciones, delirios y otras condiciones mentales adversas, por ello el uso de amnésicos de clase R en grandes grupos de personas está muy restringido y requiere la aprobación de los directores globales. Clasificación. Clase T. Amnésicos temporales. Descripción. Los amnésicos de clase T provocan una pérdida de memoria similar a la de los amnésicos de clase A. Sin embargo, después de un cierto tiempo, todos los recuerdos perdidos comenzarán a regresar al sujeto en el transcurso de varios días. Los amnésicos de clase T solo pueden administrarse mediante inyección. Existen varias variaciones de amnésticos de clase T, cada una de las cuales tiene un intervalo específico de pérdida de memoria y un tiempo antes de recuperarla. Deben utilizarse variaciones específicas en función del propósito de uso.